Hi, I'm Neil Gornflow from shareable.net, and um, I found community as uh, a deeply enriching experience. What Shareable does is we tell stories, we do activism all around sharing in the commons, um, and we're um, always looking for interesting uh, things to tell. And there are so many stories, projects here, and what I've learned from traveling to events like this and, and other places, Um, is that every place does things, uh, shares and has a sharing community and a commons community and a collaborative community and they do similar things and other things that are unique and they do them in their own way and, um, and every city, every place has something to offer and the Buenos Aires is amazing, amazing place uh, for the commons collaboration, uh, cooperatives Uh, Kimune was uh, the perfect opportunity to see it all here and also to see it start to come together in a more powerful way. It's a movement and this is really beautiful. Hola, soy Adriana Benchaquen, soy parte de MICA, del Banco de las Redes, también organizadora del encuentro. Feliz de estos cuatro días de actividades, más de 500 personas pasando por las proyecciones de cine, reuniones, talleres. Debate, eh, charlas, todo lo que tuvimos. Ahora de fiesta con la disco sopa, compartiendo con todos nuestros invitados. Gracias por participar y nos vemos en la próxima. My name is soy de I'm uh, from Berlín, in Berlin and I'm a, a mesh network uh, activist um, about uh, community networks and I've participated here in Comunas because uh, it's a great place to meet other communities and exchange with them, have uh, fresh ideas and uh, yeah, awesome new people. I had a great uh, discussion with uh, activists for uh, free and liberal culture and um, I gave a workshop on community networks and we had awesome participants and we hope that, uh, that these participants also start new community networks uh, here in uh, Argentina. Yo soy Ingrid Quiroga, hago parte de Enjambre. Enjambre está en Río Negro, en la Ciudad General Roca, es que Menuco. Eh, estoy muy contenta de poder estar en, en comunes, espacios como este de encuentro, de reflexión, eh, de sintonizar con gente que está proponiendo cosas similares o diferentes pero que apuntan hacia el mismo lugar bueno es súper necesario eh, me parece una buena oportunidad también traer ideas y formas de hacer desde una ciudad pequeña como puede ser Roca a Buenos Aires ¿no? eh, a escuchar también iniciativas de otras ciudades, de otros países de, otro, de otros lugares también de, de otras regiones del país eh, y bueno, y, y me llevo muchas cosas a casa y creo que es interesante también la mezcla ¿no? de, de, de gente que viene de otros lugares que tiene, y de compartir experiencias Vila Flores. Eh, Comunes está siendo una experiencia increíble, aprendiendo muchas cosas, muchas trocas, muchas personas que están siendo como maestras para quienes están empezando en uh, prácticas colaborativas, compartidas, colectivas. Está siendo una experiencia maravillosa. Hola, yo soy Antonia Chávez. Eh, soy de Brasil, eh, del Centro Villaflores, en Puerto Alegre. Y el Encuentro con una me pareció una experiencia increíble de compartir eh, ideales, propósitos, experiencias, con gente que está pensando en cómo de verdad compartir el mundo y, y pensar en un mundo más eh, igualitario más humano, más divertido, más posible de sentirnos bien y conocer a otros espacios culturales también nos inspiró mucho la posibilidad de cambiar eh, historias, de experiencias con las personas acá fue muy muy válida, muy importante para nosotros. Feliz tarde. Soy Oscar Bastida de Venezuela, vengo de la Universidad Central. Estoy en Comunes con un ánimo verdaderamente grande, muy emocionado, contento con la experiencia que en estos tres días hemos tenido. Hemos intercambiado, reflexionado acerca de la economía de la cooperación, la economía de la acompañamiento, la economía de el compartir, que es fundamental y que yo diría que es el germen de construcción de cualquier tipo de relación entre las personas y pensando en grande de construcción también de ciudades y de países, porque en definitiva los países deben desarrollarse sobre valores y el compartir es el valor inicial para comenzar a construir relaciones de cualquier tipo. Me siento muy contento con el evento, un evento bastante coherente en cuanto a lo que se propuso y lo que logró, un evento que logró de dar personas de diferentes países, con los compañeros y las compañeras argentinas en el cual tuvimos la oportunidad pues, de expresar nuestras inquietudes y de alguna manera comenzar a construir eh, una red que ya existía en redes acá, pero una red de mayor alcance, no solo para Argentina sino también para el resto de América Latina y otros países, por lo menos en cuanto a los que eh, estuvimos presentes en el evento. Así que doy gracias a los organizadores, y cuente conmigo para cualquier otra oportunidad. Un abrazo. Yo soy Eloisa Primavera, creadora cofundadora de la red LACES, red latinoamericana de socioeconomía solidaria y, digamos, una gran promotora de las monedas sociales y mercadinas. Y vivo en Buenos Aires, pero participé de ese encuentro con mucha gente conocida de otros lugares. Fue un encuentro absolutamente fantástico, el encuentro comunes. Eh, participé de un par de mesas, pero no hablé, pero participé de todo el encuentro porque hace cuatro días que estoy hablando sin parar y con compañeros y con ideas nuevas muy interesantes. Y yo, ojalá estas ideas crezcan rápido. Van a crecer porque están, se están expandiendo, pero ojalá sea rápido y haga un impacto muy fuerte por acá porque necesitamos. ¿sí? Vine a Comunes para contar un poco mi experiencia haciendo redes comunitarias en zonas rurales, en localidades de baja densidad de población. También vine obviamente a escuchar ¿sí? charlas de otras personas, a participar de otros talleres. En lo que, eh, lo que rescato mucho es que la, la mirada del mundo, de, de buscar la descentralización, la unión de las personas, el empoderamiento técnico en algunos casos o social en otros eh, es una, un eje transversal de todas las organizaciones, de todos los proyectos, eh, siempre centrado el Factor Humano y eso es absolutamente rescatable y, y, y impresionable porque no, tanto proyecto, tantos proyectos, eh, tantos eventos como este multidisciplinarios, eh, sucede que en todas las disciplinas todos tienen como, como centro el Factor Humano. La verdad que estuvo genial y, y bueno, si se va a repetir el año que viene, no falten. Bueno, este, soy Mariana Fossati eh, de Ártica, de Uruguay y bueno, estoy en común desde el miércoles y la verdad que, este, no sé, ha sido una experiencia preciosa, súper rica muy cómoda, muy amigable eh, donde pasan muchísimas cosas, no solo en las actividades concretas sino en el conversar, en el tomar sopa juntos en el este, intercambiar con gente que por ahí ya nos conocíamos de otros encuentros o teníamos ganas de conocernos Digamos, en las redes, así que, nada, un momento en que se completaron eso, muchísimos encuentros, así que de verdad, de verdad, que ha sido eso, un encuentro. Hola, soy Fernando, parte del, del grupo de Acapacha y de la Usina Cultura de Chascomús. Eh, estuve en Comunes y y me llevo muchos aprendizajes, muchas experiencias que me resonaron eh, y, y bueno, y cómo, cómo aplicar estos, estos, eh, estas herramientas de otros proyectos en, en, en, en los nuestros. ¿no? Y eso me parece que todo se retroalimenta y, y nos sirve para seguir explorando el camino de... De la economía colaborativa y de compartir y, y poder seguir creciendo y que nuestros proyectos maduren. Así que un agradecimiento a todos los proyectos, a todos los que pudieron eh, exponer y contar tanto sus aciertos como desaciertos. Y, y bueno, gracias y hasta la próxima. Hola, soy Julián López del Centro Cultural Ciudad Móvil. Estamos aquí participando del encuentro comunes, estuvimos como compartiendo algunas de nuestras herramientas que tienen que ver con la ideación colectiva, la administración de los flujos, compartimos puntualmente una experiencia de almuerzo colectivo, como 15 almuerzos en una hora y como un poco un método que permite resolver problemas desde la, poniendo la inteligencia en flujo para a través de la comida conciliar. Hola, soy Melisa, soy de Córdoba, de Libre Base y de Hospedacultura Cultura Córdoba. Trabajamos cultura libre, herramientas colaborativas en el ámbito cultural independiente de Córdoba y estar en comunes fue una gran experiencia para aprender, intercambiar y, sobre todo, articular con otros saberes, otra, otro tipo de ver las, las economías y los modos de vida y las formas que tenemos para avanzar hacia el futuro de una forma que más nos guste o que más queremos. Fue muy interesante compartir con gente que está pensando en, la, en el mismo sentido que, que mucha gente también en Córdoba y ponernos en ese mapa fue muy importante para nosotros. Muchas gracias.